Ahí, quieta. ¿Qué pasa? Bueno, pues he estado terminándome ciertas cositas Me he puesto ya los cablecitos electrónicos, me he puesto las manetas Tampoco tienen ninguna dificultad es, es prácticamente lo mismo que las manetas del electrónico del Ultera del otro día O unas manetas normales Simplemente pues eso, hacer la, las conexiones de los cablecitos y aquí tengo la centralita que esta correspondería al grupo de montaña, el XTDI2, pero bueno, eh, oye, que la perra, la perra tenía ahí la, la centralita en la tienda, pues la utiliza. Eh, y funciona muy bien, ¿eh? O sea, se pueden intercambiar todos los componentes del DI2, se pueden intercambiar entre ellos, hace falta algún tipo de ajuste, pero perfecto. Bueno, esto montado. El cambio, el cambio ya también me lo he puesto. Mira, mira cómo va. funciona funciona. Siki, siki, siki, siki. Sube velocidades, baja velocidades. Ole. Seguimos. Eh, las cazoletas del pedalier. La había puesto pero la he, he vuelto a quitar para reajustarla. Llevan unas arandelicas, ¿vale? este cuadro es de carretera. Debería llevar las cazoletas sin ningún tipo de arandela. Pero al ponerle unas bielas de montaña, sí que le tengo que poner ya las arandelas adaptadores. Entonces, para intentar que el plato se quede lo más pegado posible a la vaina, le voy a poner en el lado derecho eh, solamente una arandela y en el lado izquierdo las dos arandelicas. Con un poquitín de grasa de montaje para que no hagan ruido las roscas. Por favor, secretaria, las bielas. Gracias. Bueno, las bielas con el platico 38. También he aprovechado y he colocado las pinzas de los frenos. Ahora viene ahora viene lo complicado: hay que meterle las fundas de, de freno y purgar. Me da una pereza. ¿Quieres de detrás, papá? ¿De detrás? Sí. Vale. Vale. Venga, vamos a poner el latiguillo del freno trasero. Entonces lo metemos aquí por el agujero El taladrado, no, el otro Y a ver si tenemos suerte Y sale por abajo Sí que ha salido por abajo, sí Fantástico Para que no haga ruido el latiguillo por dentro del cuadro Esto, es una gomica Que se coloca por aquí Y la vamos a subir Para arriba Vamos a ponerle aquí la oliva. Entonces hace falta la tuerca. Metemos la oliva y el pin. Ahí va, a ver si entra. Y utilizamos la llavecita de sin mano para apretar el pin. Esto lo ponemos ahí en su sitio y ponemos el pin y la oliva y aquí apretar. Y ahora esto a meterlo por aquí por el manillar. y es que aún, me, aún no hemos cogido más comida para, para mis... Para mis ayudantes. Ya, pero ¿ya se han comido todo el picnic? No. Es que aquí tenemos hoy, montado, que ha montado el amigo, ¿verdad? Pero, pero no se han comido eso. Pero, ¿Les ayudas pero, tú a comerlo? Pero pero ellos no quieren comida. Ya, pues yo veo que el dinosaurio no come mucho, ¿eh? What? A poner aquí el tapón. A ver, que se me va a caer todo. La oliva. Y esto sí que se puede llevar. Ah, Importante, hay varios tipos de tubos de freno. Entonces, el recomendable para gamas altas, el BH90. Luego también está el BH59, que si ese lo pones, pues ya el freno no funcionaría bien. Incluso hay algunas combinaciones que te puedes cargar la maneta de, de freno. Entonces, hay que tener un poco de ojo. Hay que acudir a un profesional. Oliva. Pin. Te estaba diciendo que esta bicicleta no solamente yo me la preparo para el ciclocross del invierno. Para el verano, si hay suerte y podemos ir a la playa, a mí me gusta ir de camping y luego allí no sé qué recorrido voy a hacer. Un año me fui con un grupo con montaña y ellos iban con bicicleta de montaña y iba con la de ciclocross. Y el verano pasado, pues con Jesús fui con la de carretera. Y también estuve haciendo dunas ahí en la playa. Entonces, la bicicleta de ciclocross muy versátil. funciona? ¡Hala, qué mal! ¿Está? Vale, sí. Atención, tened en cuenta que cuando se instala esto, ¿ves? Me he equivocado y he puesto por un lado el cable del electrónico, la del freno delantero por otro lado y la del freno trasero por otro. Y estas dos deberían de ir juntas. Esto es una chapuza. Entonces, menos mal que me he dado cuenta a tiempo esto se saca y se mete por ahí dos cositas este tornillo se pasa de la cabeza se pasa de vueltas pero rápido entonces apretar y aflojar con tranquilidad con suavidad y luego para purgar frenos de carretera hace falta un adaptador para roscar aquí y ahora ya sí que se le puede poner el vaso a ver si no lo pongo todo hecho un asco. Ya está purgado, se ha quedado un tacto esto brutal. El GRX me encanta cómo se purga esto, es una maravilla. Y ahora ya, pues a quitar el vaso, a quitar el adaptador... Y a poner el tornillo. Y el otro freno igual. Lo mismo, súper fácil, sencilla, sencillo y para toda la familia. Para pues, el... toda la familia. Toda la familia, El crío, la madre y el padre, toda la familia. Y el crío, la tía. La de, la de, la de... A colocar las zapatas. Sobre todo, lavarse las manos, limpiarlas las pinzas para que no haya ningún rastro de aceite por ningún sitio porque como caiga una sola gótica de aceite en las zapatas, ya te las has jugado hay algunas zapatas que se montan de arriba para abajo y hay otras zapatas que se, bajan, se montan de abajo para arriba ya depende del modelo de frenos que tengáis vale. que no te decía a ti David pues este invierno en el campeonato de Aragón de la copa de Aragón de Ciclocross estuve utilizando estas ruedas con el cuadro de montaña un fel con una horquilla neiner era todo de bicicleta montaña. Entonces llevaba un eje pasante de 15 delantero. Sin embargo estas bicicletas ya llevan 12 las de carretera o ciclocross. Eh, la ventaja de bujes progres o bujes de T suisse o muchas otras marcas de bujes es que llevan unos casquillos que quitas el casquillo quitas el casquillo por el otro lado intercambias. Los casquillos y conviertes de eje de 15 a eje de 12. Entonces, tan fácil como colocarlos y a montar el aviso. Eso suena mucho, eh. Hombre, suena a que estás rozando las zapatas. Hace falta ajustar ahora la pinza. Oye, no me metas caña, tú también. ¿Querés más exigente? A esto, quieto, quieto Y a colocar la rueda trasera Voy a utilizar en la rueda delantera Disco de 160 Y en la trasera de 140 Si el cuadro o la bicicleta estuviera preparada Para poner 140 y 140 También Porque realmente frenada Tienen de sobra Estas bicicletas Y en el ciclocross Contra menos se frene, mejor el piñón, es un, el cassette, es un cassette de Ram, un XX1, un 10, 42 de 11 velocidades, funciona a la perfección con el XT de 11 Cochino que soy Oye, es todo lo que tiene el reutilizar las cosas, si fuéramos ricos, todo, todo sería nuevo la cadena se queda demasiado larga, claro La tenía montada en la bicicleta de montaña que, era, que tenía las vainas más largas Y ahora al ponerla en la de carretera Se queda un poco más justa Entonces, aquí a cortar Hay dos formas de, de ajustar la medida de las cadenas Una, como dice el fabricante Otra, como... Como Dios te debe entender Y otra, como lo voy a hacer yo Entonces, aquí vamos a hacerlo como... Como me apetezca a mí Dale para arriba del todo hasta el último piñón. No me gusta. Nada, era simplemente era quitarle un eslabón. Pues le voy a quitar un eslabón. Bien, cae. Aquí está voy a a la boca de la tuya. Ole. ¡Oh! ¡No funciona! Bueno. Y a falta de hacer los pequeños ajustes que os enseñé en el vídeo anterior, cómo se regulaba el, el DI2, pues la bicicleta ya la tenemos lista. Y como ya he repetido 4 o 5 veces, como somos pobres, en vez de poner cinta manillar nueva, vamos a reutilizarla. Entonces, está por un lado, está un poco ya desgastada, porque era la parte que se quedaba vista y estaba todo el rato rozando, y por el otro lado está la parte nueva. Entonces. Voy a montarla del berrés, del revés, ahí, entonces la parte nueva se quedará por el exterior y la parte vieja por el interior y ya da la sensación de que está poniendo una cinta de manillar nueva, está toda llena de barro, de la última carrera de Tarazona, de Vera de Moncayo, que bien me lo pasé allí. Pues aquí tenemos la bici, ahora la verdad es que es una puñeta el tener una bicicleta nueva y no poder estrenarla por el confinamiento. Pero nada, bajaré cuando baje la basura esta noche, bajaré al parquetico que tenemos privado aquí en la zona común y le haré dos fotos y para casa. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta serie de vídeos de mecánica en confinamiento con Murillo y hasta otro vídeo. tonight